aquí desde la asamblea y nos encontramos ahora con el Padre Claudio, quien es el responsable de la misión de los adolescentes. Padre Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios, muy gustoso, alegre de participar en esta jornada de trabajo que es este encuentro de Arquidio ¿Cómo vieron los adolescentes este proceso, Padre? Este proceso los adolescentes lo fueron viviendo primero en las parroquias e integrándose a esa convocatoria que les dio el Señor Cura. Posteriormente, a nivel canato, mandando esas iniciativas o también esas preguntas esos cuestionamientos y a nivel diocesano tuvimos un encuentro diocesano donde se estuvo meditando y reflexionando acerca de esta necesidad de escuchar a los adolescentes pero también de proponer un trabajo en conjunto como lo viene diciendo el Santo Padre y se vivió con mucha esperanza este ver, ¿Qué demandas? ¿Qué voces escuchaban escucharon? Que usted creo que la que más me llama la atención es esta necesidad de ser escuchados, de ser tomados en cuenta y que el sacerdote eh, sea el primero en encabezar estos grupos y movimientos donde les abran ese espacio para expresarse pero también para meditar la palabra de Dios y creo Francisco que eso es lo que más me llama la atención, que el adolescente necesita venerar la palabra de Dios, que el, sacerdote, que, el, que el adolescente busca este sacramento de la reconciliación, pero también busca a Jesús. Creo que esta pandemia que estamos viviendo eh, les lleva a buscar ese algo más, esa trascendencia, y eso es lo que a mí me ha llamado más la atención. Muy bien, pues le agradecemos palabras, Padre, continuamos, amigos, aquí desde el Encuentro de de San Juan. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Saludos.